Ayer en el Ministerio de la Producción se hizo la reunión de la, de la Comisión de Emergencia, eh, hoy mismo eh, procedimos junto a, al Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, al Ministro de Economía, eh, a firmar eh, el decreto que establece la emergencia en la provincia de Santa Fe, a partir del 1 de enero hasta, hasta el 15 de marzo, que es el periodo en el que todos los productores damnificados pueden... Eh, presentar su, su solicitud y entendemos que es la forma de estar acompañando este momento duro, difícil, que muchos productores santafesinos están, eh, están sufriendo. La recorrida eh, del, del fin de semana con el Ministro tuvo ese objetivo, que se pueda ver directamente las autoridades nacionales cómo es la magnitud de la situación dada en el, en el territorio eh, provincial y acompañar al productor en este momento. El Estado tiene que en los momentos duros estar a la par, y esta es la forma en la que sentimos eh, acompañar siempre a los sectores de la, de la producción y el trabajo. Allí va a estar, eh, sin que nadie lo dude, siempre el gobierno de la provincia acompañándolos.